Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. Queremos la descentralización porque queremos el Estado presente en tu barrio. Queremos cambiar la matriz productiva y darle impulso a la industria que le da valor agregado al cordón fruturtícola y pesquero. Queremos promocionar las disciplinas y los deportes locales que hoy se encuentran excluidos del interés municipal. Queremos una ciudad con un Estado presente, con una seguridad con mayor capacitación e infraestructura y sin sobretasa. Queremos un servicio de transporte con eficiencia y que nos permita a los vecinos el transbordo sin pagar de más. Queremos impulsar el uso de nuevas tecnologías en las aulas y sobre todo el software libre. Queremos un servicio de salud municipal en nuestros barrios eficiente, que garantice la real atención y accesibilidad de todos nuestros vecinos. Ahora elegís vos para que entre todos cambiemos Mar del Plata. Pablo Galarreta, Sergio Salinas Porto, concejales. Frente para la victoria, lista 8, celeste y blanca K.